Y estamos empezando ahora el mes de junio, ya estamos el día primero. Y bueno, pues le damos las gracias porque hasta aquí usted nos ha acompañado y gracias también porque Dios ha sido con nosotros hasta este momento y gracias porque podemos estar aquí pues juntos juntos para llevar esta programación de Mi Devocional Diario. Este Devocional Diario que esperamos que pueda ser de mucha ayuda y puede ser de mucha bendición para todas aquellas personitas que pues lo están viendo día a día. Y el tema de hoy, para alcanzar sabiduría. Fíjense que, que interesante, ¿no? Yo creo que todo mundo, bueno, quiero creer que todo mundo, eh, quiere aumentar su conocimiento, su sabiduría. Y vamos a ver qué nos dicen las Sagradas Escrituras con respecto a poder alcanzar la sabiduría. ¿Qué requerimos? ¿Qué necesitamos? Y siempre se requiere de algo. Y vamos a estar ahí en Proverbios capítulo 3, versos del 1 al 9. Y pues, bueno, damos gracias a Dios porque... Podemos estar aquí con usted y usted con nosotros Dice ahí en el 1 No olvides mis enseñanzas, hijo mío Me gusta como dice aquí de la escritura Aquí en este libro de proverbios Dice, y tendrás una vida larga y llena de felicidad Yo creo que tú, yo y todo el mundo eh, Queremos tener una vida larga y llena de felicidad ¿Verdad que sí? Con conocimiento, con entendimiento, con comprensión y tratar de vivir la mejor, el mejor tipo de vida posible. Bueno, dice el verso 3 entonces, no abandones nunca el amor y la verdad. Llévalos contigo como un collar. O sea, grábatelos en la mente, así grabaditos para que nunca se te olvide. Que queden bien grabados ahí en tu mente. Pero llévalos contigo como un collar, que ahí está colgadito, ahí lo sientes, pero... ...que sea grabado en tu mente... ...grábatelos en tu mente... ...que no se te olviden, por favor... ...o que no se nos olviden... ...déjeme incluirme también, ¿verdad? Ok, el verso 4... ...y tendrás el favor y el aprecio de Dios... ...y de los hombres... ...cuando habla aquí de los hombres... ...está hablando de las personas... ...de las diferentes personas... ...hombres y mujeres, obviamente... ...pero imagínate tener el favor de Dios... ...en nuestras vidas... ...y que también que la gente nos aprecie... ...dice el verso 5... ...confía de todo corazón... En el Señor Confía de todo corazón en el Señor Y no en tu propia inteligencia Ah, qué hermoso es esto Porque dice que pongamos toda nuestra confianza en el Señor Y no en nuestra propia inteligencia En nuestro propio yo creo así Verso 6 Ten presente al Señor en todo lo que hagas Y Él te llevará por el camino recto Esto también es sumamente interesante, mi amado y mi amada Tener siempre al Señor en todo lo que hagamos En todo, en todo, en todo Si vamos, que tomemos en cuenta al Señor Que no vamos, que tomemos en cuenta al Señor ¿Por qué no estamos yendo? Si hacemos una cosa, saber por qué lo estamos haciendo Y tomar en cuenta al Señor Y si no lo estamos haciendo, también tomar en cuenta al Señor ¿Por qué no lo estamos haciendo? Y Él te llevará por el camino recto, imagínate Qué interesante es todo esto, ¿verdad? Vayamos al verso 7 Aquí está tremendo el verso 7 Dice, no te creas demasiado sabio Honra, Señor, y apártate del mal Qué interesante, ¿verdad? Tenemos que honrar al Señor y apartarnos del mal. Si estamos hablando para alcanzar la sabiduría, entonces tenemos que hacer eso, apartarnos del mal y honrar al Señor en nuestras vidas. Y el verso 8 nos dice, esa es la mejor medicina para fortalecer tu cuerpo. ¿Cuándo? Cuando tú estás, cuando tú estás viviendo una vida espiritual y apartada de todo lo malo, pero que estamos honrando al Señor con nuestras propias vidas, en nuestro vivir, en nuestro caminar, en nuestro hacer, por eso tenemos que tomarlo en cuenta en todo, en todo al Señor. Y ahora el verso 9 también nos dice algo más para alcanzar la sabiduría: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. O sea, ¿de qué está hablando aquí? Que al Señor hay que darle de nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Hay, hay que darle al Señor porque así es como se mueve la obra de Dios. Mismo el Señor Jesús trae un tesorero, quiere decir que recibían ofrendas, recibían donativos de la gente que tenía amor eh, por lo que estaban haciendo. O sea, no es ningún problema el que tú le des a Dios. Al contrario, a Dios le agrada. Y por hacer esto, también te bendice. Bendiciones y ¿qué te parece si ahora oramos? Vamos a orar para decirle al Señor, Señor, pues llename de sabiduría para hacer todas las cosas cada vez más y mejor. Padre, le adoramos, le bendecimos. En este momento que oramos, Señor, no podemos más que decirle, déenos la sabiduría. Que nuestra mente, Señor, pueda captar todo el mensaje que usted quiere darnos, Señor, a través de, de las Sagradas Escrituras. Este mensaje de su santa palabra, Señor, que venga y llene nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón y que hagamos su perfecta voluntad. Y no la nuestra, Señor, que yo esté consciente de que yo no lo sé todo y que siempre voy a necesitar de usted, Señor bendíganos para poder ser de más bendición para con todos los demás para la gloria de su nombre, Cristo Jesús amén, amén, amén pues bendiciones mis amados y que este, este devocional venga a serles de grande ayuda y de grande bendición